y el jefe de los hijos de Judá, Naasón hijo de Aminadab. Su cuerpo de ejército con sus contados, setenta y cuatro seiscientos. Junto a él acamparán los de la tribu de Isaacar, y el jefe de los hijos de Isaacar, Natanael, hijo de Suar. Su cuerpo de ejército con sus contados, cincuenta y cuatro mil cuatrocientos. Y la tribu de Zabulón, y el jefe de los hijos de Zabulón, Eliab, hijo de Elón. Su cuerpo de ejército con sus contados, 57.400. Todos los contados en el campamento de Judá, 186.400, por sus ejércitos, marcharán adelante. La bandera del campamento de Rubén estará al sur, por sus ejércitos. Y el jefe de los hijos de Rubén,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 Gamaliel, hijo de Pedasur, su cuerpo de ejército, con sus contados, treinta y dos y la tribu de Benjamín, y el jefe de los hijos de Benjamín, Abidán, hijo de Gedeoni, y su cuerpo de ejército, con sus contados, treinta mil cuatrocientos, todos los contados en el campamento de Efraín, ciento por sus ejércitos Irán los terceros. La bandera del campamento de Dan estará al norte, por sus ejércitos. Y el jefe de los hijos de Dan, Ayeser, hijo de Amisadai, Su cuerpo de ejército, con sus contados, sesenta y dos mil setecientos. Junto a él acamparán los de la tribu de Acer, y el jefe de los hijos de Acer, Pahiel hijo de Ocrán. Su cuerpo de ejército, con sus contados, cuarenta y la tribu de Neftalí, y el jefe de los hijos de Neftalí, Aira, hijo de Enán. Su cuerpo de ejército, con sus contados, cincuenta y Todos los contados en el campamento de Dan, ciento irán los últimos tras sus banderas».